Hola a todos, hoy eh, vamos a actualizar nuestra lista de reproducción de NOW con un tutorial eh, eh, sobre cómo eh, llevarnos las referencias desde la base de datos Scopus. Para ello, partimos ya de una búsqueda realizada y lo que tenemos que hacer es seleccionar las referencias que vamos a llevarnos al gestor. Una vez que nos las hemos seleccionado, eh, hacemos... Eh, clic en Export y eh, seleccionamos el método de exportación, en este caso eh, RIS Format, ¿vale? que como vemos es el que es necesario para el Node. Podemos eh, parametrizar la, o personalizar la exportación, ¿vale? en, este, en este caso lo voy a dejar con lo que viene por defecto, pero podría pues, activar, por ejemplo, el resumen y hacemos clic en Export. Vale. una vez que ya nos indica que esto está exportado, lo guardamos en el equipo. Y ahora solo tenemos que irnos a Node. Nos vamos a Collect. Importar, importar referencias. Bueno, antes vamos a loguearnos. Yo no sé por qué nos ha echado. Nos logueamos. Vale. Ahora ya desde el gestor Colec nos vamos a importar referencias. Y ahora ya cuando se cargue lo que hacemos es examinamos el equipo, nos vamos a las descargas y buscamos el fichero que nos hemos guardado, que eh, se ha guardado como Scopus. Aquí está. Lo adjuntamos. En las opciones de importación, en este caso, seleccionaríamos la base de datos. Si no la tuviéramos, no pasa nada porque la seleccionamos de aquí, de los favoritos, y la copiamos con este botón a mis favoritos. Y entonces ya nos aparece aquí. Seleccionamos Scopus y ahora ya pues seleccionaríamos la carpeta que nos interesa o bien podríamos crear una carpeta nueva. Decimos importar, ponemos el nombre de la carpeta, la guardamos y ahora tenemos que esperar a que nos salga el, bueno, el mensaje de, de confirmación, aquí está ya, de que bueno, las 69 referencias han sido importadas a la carpeta eh, que he creado. ¿Vale? Bueno, pues ya esto, esto es todo. Eh, en el próximo tutorial sobre Node vamos a ver cómo exportar desde Padme, la base de datos, a eh, Node. Un saludo.